Señores, seguimos con la noticia eh, Ahora nos metemos a la farándula urbana a la música urbana Eikon en República Dominicana dice que Omega le queda pequeño, o sea, el país le queda pequeño a Omega. El cantante Eikon, quien se encuentra en República Dominicana grabando con varios artistas del género urbano criollo, manifestó que el país le queda muy chiquito al merenguero de calle Antonio Peter de la Rosa Omega. La única diferencia entre Omega y yo es que yo puedo irme del país, pero Omega está atrapado aquí en República Dominicana. Es muy pequeña para él. Eh, en cada esquina, eh, está atrapado en cada esquina porque no puede salir, dijo Eikon, señores. Eh. Omega no puede salir de aquí del país por los problemas que ha tenido. ¿Eh, ¿Qué es eso? O sea, sabemos el talentazo que tiene Omega. ¿Quién no era loco con Omega? Pero eso ¿No, es culpa del mismo Omega. Pero es eso porque que Al no manejarse, ¿por qué no eso sigue. Hay una llamadita por ahí. Buenas. Buenas. Buenas. Yo, yo, yo, yo estoy viendo el programa. Que son una televidente oyente toda la tarde. Mi opinión es de esos tigres delincuentes que me lo flojen a mí, Pues yo tengo cuatro nietas y el que abuse con ellas no lo quiero que lo metan preso, sino yo misma resuelvo con mi mano. ¿Verdad? Si lo sueltan, ¿Así? le damos entre todos. ¿eh? Ahí está la gente. A quejándose la gente claro. la gente no quiere que suelten este malhechón ¿eh? si lo suelta le vamos, vamos vamos allá y le vamos a dar hasta con el cubo el agua <risa> el pinto Dios, que va a ser primero nos vamos nos vestimos de negro encapuchado y lo vemos en una esquina por ahí viviendo un coco de agua y nos lo, lo secuestramos <risa> buenas buenas buenas tardes camila ¿cómo estás tú? bien, bien usted. bendiciones para ustedes tres especialmente igual. acá neto flow que se mejore Sí. Espero Dios que déjame bendiciones sobre él. Sí. Y oye con opinión, por eso es que la gente pide a Trujillo, que Trujillo no va a volver otra vez. Porque ese tipo de lo está diciendo, que ha caído peso por todo. Ya tú sabes, a ese tigre le gusta el perfume que huele, ese tigre completo. El tigre así hay que catarlo y no mandarlo a la horca y en un tubo de la, de la, de la prisión a jorcarlo, porque así sí. le hace más daño a más gente. Bendiciones yo para usted y cuídese. Amén, igual. Así es. Ahí están la gente sus opiniones. Como la que tenemos ya unánime de que hay que darle a la de agua. Otra llamadita, buenas. Hay otra llamada. Buenas, yo quiero un pastelito de jamón y queso. Ah, ¿a dónde? ¿A dónde? La dirección, ah. Señores. Camilo, un pastelito de jamón y queso ahí. Si me lo mando, me lo mande. A recepción, Telenor. No, no, pero él que lo quiere. No. Tú me estás viendo mi cara de cafetería. Mi, de Oye, él parece que vive el programa de, de con cara de cafetería. <risa> ahí, está, le... ahí está la, la reacción de la gente. Como tú dijiste, la gente no quiere que suelten ese tipo. La gente tipo. no quiere que suelten ese tipo, no queremos. La población no queremos que suelten ese tipo, no, Ni Y el es, otro tampoco. Y, y estamos seguros que Smiley, el ministerio público aquí de San Francisco Macorís, Hará su justicia. Que haga su justicia, señor. Porque tenemos el, el mejor ministerio público que ha pasado por, la, por San Francisco de Macorís. Es Rodríguez. Claro, claro. La mejor fiscal. Claro. <risa> y continuando con el tema de con, con el Omega. Tema. Es eso. O sea, el manejo, el manejo que no verdad. lo tiene. Porque si él supiera... O sea, puede ser que haya alguien que haya querido manejarlo, pero que no se dejan ayudar. Entonces, ese tipo de manejo que él no tiene, es que no lo ayudaba a crecer ni a salir. Por ejemplo, ve Chere, Chere, loquísimo y el carisma que él tiene, pero que, que se deja ñoñar y agarrar y a los pobres. No, que Cherry él no él es a que Chere, una persona sana, es una persona que, que no tiene malicia, es una persona que no es como mega que te choca, le, te lo chocan en la calle y sale con una pistola de arte. <risa> le da un mago pues, sin querer y ya sale en todo, es así. No, pero, es, pero como Omega pero sabe, es, que es un artista, es que sabe manejarte porque Omega. ya es otro nivel. La fama no es para todo el mundo. Hemos hablado anteriormente de Omega, no es Omega que tiene que salir, espérate, no es Omega que tiene que salir cuando le chocan la Maserati. Él de los seguridad, porque Omega no puede una persona que tenga cabeza claro, que porque sepa manejar porque la cosa es artístico, yo tengo un nivel de de, de, qué sé yo, de egocentrismo, de que yo estoy, yo estoy Omega, y tú me chocaste el carro y tú que yo que, yo puedo ir de todo porque yo bueno, voy a dar tres segundos en la hospital y salgo porque no. yo tengo con qué salir, pero ve pues, eso es lo que lo ha trancado, aquí lo no ha dejado salir Omega realmente ha sido culpa de él, él se enterraba enterrado él mismo por él Quizá él Con no está enterado mucho de eso, porque él con, tenía como 10 años que no venía al país y entró ahora. ¿eh? Que está colaborando ahí con varios artistas. Pero el no, tema es mismo con Melimel, Meli, ¿Eh? No puede. <risa> la autoridad está la, primero. <risa> eh, eh, eh. Pero él con que está aquí eh, grabó con Melimel, Mel, musicólogo, el, el, ese tema que, que está ahí sonando. O sea, que salió en, en estos días. Y es así, lamentablemente, Omega se dañó el mismo. Una otra llamada. Buenas. Buenas. Saludos. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Ah. Oye, lo que pasa con Omega es que Omega fue un muchacho de la calle. Yo vi una entrevista que Omega durmió hasta en bóveda, durmió oh. en carro que dejaban cerrado y un día una señora vio que él salió de ahí siendo de nueve o diez años. Y lo pintaron, le untaron grasa y él salió de ahí con la única ropita que tenía. Él pasó, a él le gustaba la música y parece que se le salió a los papás de, de las manos. Y, y de la capital de los acarricos salió a, la, a Santiago y ahí amanecía en una bóveda. Y a veces esas personas que se crían así, aunque quieran ser y sacar, siempre sale algo. No fue tratado, tú sabes, y todavía él pudiera tratarse o lo pudieran ayudar. Es una persona mayor que te habla y le doy mucho seguimiento principalmente a él. Así es, gracias por su aporte al programa. Y no saben la información, realmente estoy... No sabía eso. No, sí, él lo dijo en una entrevista. De... Omega, Omega iba a unos talent show que se hacían en La Vega y Santiago, aquí en el Cibao. Y él bajaba de allá, de donde él era, a participar en esos talent show. Tú sabes, sacrificándose, dejó de estudiar y ese tipo de, de cosas a los 14, 15, 16 años. Y es como la, la dama dice, se le salió a los padres de la mano porque Omega estaba detrás de un sueño. Y era ser eh, lo que es lo, eh, hoy en día el artista del, del Mambo. Y eso sí le pasó a Omega, eso lo dijo él, yo creo que fue en la entrevista con Alofoque, en, en, sin censura con Alofoque, me acuerdo yo, él dijo eso, lo, lo puedo buscar. ¿Eh? Sí, muy bien, porque Omega ahora está en una nueva etapa, en una nueva faceta. Recordemos que Omega eh, tuvo una, tiene una nueva hija, uh -huh. eh, en, en un nuevo matrimonio que tiene, y es una persona nueva, Renovada. pero está su pasado, que es lo que lo tiene atado aquí a, a, a todavía a todavía República Dominicana, el pasado negro que, que, que Omega tiene. No, y Porque la hora está bien. No, es como dice la dama, no se descarta de que todavía está a tiempo. Eh, ey, con todavía le está tiempo. Él no ha salido por todo eso que ha hecho. Pero sabemos el talentazo que tiene Omega, lo influyente que es en el público. Ese puede sacar cualquier cosita que... Por eso fue el tema del viejísimo, de la canción de, me miró, ya la mire, que se tín, pegó de nuevo tín, por TikTok, otra vez, internacionalmente. internacionalmente. Entonces sabemos el potencial que él tiene, pero es eso, ya si Dios quiere y lo siguen ayudando, pues volverá a tener lo su que, manejo. y quién sabe lo que tienen también va a que grabar, lo que tienen que grabar de nuevo, hoy con IE, a ver si, si Omega despega, no sé si grabó ahora, me imagino que sí, ya que él está hablando de Omega. Ah, van a grabar, ok Claro, entonces suelte a Omega y que salga que, que siga representando a la República Dominicana en alto, porque realmente Omega es un tremendo artista claro. Sí, eh, Omega tiene un talento de sobra hermano, pero eh, corrobando con esa parte de Eiko diciendo que le queda pequeña a la República Dominicana eh, es cierto, o sea, a nivel de talento lo quiere decir verdad? De sí. pero él mismo se ha encerrado en él en Omega, o sea en el Omega de lo personal, no el Omega artístico porque todos esos casos que ha sucedido de, de, de violencia de género, que ha estado preso por violencia de género, pues, supuestamente por eh, ponerle golpe a su, a su expareja. De igual manera, también los mismos casos que ha tenido, los shows que ha tenido en la calle. Sí. Eh, Oye, tú eres un artista, manejate mi hermano. O sea, también hace falta que alguien lo asesore. También el mismo estuve eh, estuvo diciendo también en enfoque que el equipo de no lo ayuda. No lo ayuda, y es verdad. Porque, por ejemplo, cuando Omega dice, le voy a trompar el pinto, así, dásela. No, así no ¿Te o sea el mal manejo de él lo ha estancado acá no ha tenido no ha tenido buen así manejo es. omega en este caso con la música ¿Eh? pero esperemos que, que el, el omega se vuelva el y nuevo. se y revive el mambo sí <risa> sobrevivo el fox sí que trae una nueva propuesta musical la gente que le gusta el mambo mucho ¿eh? claro omega sabe traer propuestas musicales muy buenas ¿eh? así que